La Universidad de La Laguna apoya la instalación del TMT en la isla de La Palma. Será una plataforma de referencia mundial que permitirá el avance de la investigación en astrofísica en Canarias y además será un polo de atracción de talento internacional. Todo ello servirá para reforzar el Instituto de Astrofísica de Canarias, un centro de excelencia con el que la universidad mantiene estrechas relaciones.